¿Qué tal gente de YouTube? Bueno, en, este, en, este, en estos videos voy a, voy a introducir esta, este método de trabajo que estoy utilizando en un modelado de la edificación y, y utilizando pues Revit eh, como herramienta de modelado y pues bueno, también se, eh, como ya los que han visto otros videos, eh, pues yo también lo utilizo pues para modelado pues para 3D, eso en la parte del 3D pues y también se utiliza pues normalmente para lo que es Revit que es el modelado de... Para plantas arquitectónicas, así como esta que tengo acá. Bueno, lo primero hay que buscar bastantes referencias acerca del tema eh, de lo que se va a hacer, ¿no? Porque pues eh, para poder arrancar el proyecto siempre tienen que tener la información eh, clara y buenas imágenes para poder realizar el modelado de una manera pues correcta. Eh, antes de antes de iniciar aquí con Revit, ¿no? porque pues se necesita tener buenas imágenes, saber lo que se va a hacer y, y corregir esas imágenes en algún programa de edición para que pues, se presenten bien. Y una vez hecho eso, pues ya se puede, arran y se puede arrancar pues con lo que con lo que se, se va a trabajar del modelado. ¿no? Aquí ya tengo pues una, un inicio de lo, que, de lo que se puede presentar en el en el para este proyecto. Entonces pues espero que, que esta serie de videos ya sean un poco más organizados y, y, y les puedan servir. Listo, entonces voy a arrancar con, este, con, este, con esta forma de método que me parece más ordenado y, y porque le estaba haciendo los videos por partes sin, sin, sin, sin, sin, sin tanta organización, solo arrancando a modelar, bueno, también utilizando pues, las herramientas normales para corregir todo esto el de las imágenes pero en general eh, se hace muy dispendioso trabajar todo al tiempo, pues en realidad sí se hace. Pero, pero aquí en YouTube pues toca, uno, dividirlo por partes, y dos, eso, reestructurar pues los videos y la cantidad de tiempo, porque pues la cantidad de elementos que hay que modelar es muchísima. Bueno, si tenemos familias como las que ya trae Revit, pues eh, digamos en este caso se va a manejar así, pues hasta, hasta este punto... Es una representación 2D más o menos mm, estándar. No es la mejor, ni tampoco es la peor. Es una representación estándar que nos puede eh, ayudar pues, para la parte 2D. Y, y, y representación 3D también, porque pues, si uno mira las vistas, pues ahí están eh, todas generadas pero pues igual no es la no es la, no es la mejor visualización, pues que, digamos, estos RPCs no son tampoco de, de, de buena... una buena representación 2D, no, no, no, no se ve bien, o sea, esto, digamos, para presentación, pues ya es más complejo pero sin embargo, pues, no, o sea, no, no es la mejor, pero tampoco es la peor, pues, ahí funciona bueno, tapa un poco lo que es el proyecto pero, pero digamos, a nivel de... Sí, a nivel de dibujo, pues está bien. Aquí está el, el más o menos lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces espero que estos videos les empiece a, a ayudar y les sirva. Y, y también, aparte, pues no, no, no, no, tanto es de enseñar Revit o enseñar una herramienta mmm, o enseñar una herramienta para, o sea, digamos, se les va a dar a conocer el manejo que yo utilizo y que, pues, que, que he utilizado a través de, pues, de la experiencia de lo que he adquirido para trabajar estos proyectos y, y sobre todo eh, siempre en la búsqueda de hacer cosas mejores mm. en, en, en, o sea, en que el, esto pueda utilizarse para diversas formas yo también lo he comentado en otros videos el tema de, de utilizarlo para engines para otros o para modelado en 3D y que funcionen bien en 3 Max, que tengan una organización buena y, y, y, pues, de paso, lo importante también es que pues, les guste, o sea, que, que nos guste esto, porque ah, yo lo hago porque a mí me gusta, yo amo hacer esto, pero, pero la gente, pues, en realidad no, sí, o sea, depende si, si, si realmente te gusta el tema de planos, de la arquitectura, el modelado 3D y todo eso, pues te van a servir y, y esto es gratis. Entonces pues, con más veras es más fácil y es mejor. Eh, entonces, pues espera, es eso, ¿no? Que de pronto sirva, sirva para cada uno y, y que le pueden sacar el provecho. Porque pues, en YouTube hay muchos videos acerca de estos temas. Pero, pero bueno, o sea, igual ya es importante, yo hago esto, si, como digo, es por lo que me gusta y por compartir con otra gente lo que, lo que yo he hecho y lo que sé. Acerca de, de, de modelado, de, pues de arquitectura de Revit Y de arquitectura general normal Entonces eso pues sirve a mí me gusta porque me gusta explorar eh, Esta parte tridimensional con la parte de arquitectura Y pues que hoy en día pues digamos ahorita hay muchas herramientas Que nos están ayudando, ¿no? Estos Addins, ahorita hay muchas cosas que con Lumion Ahorita está muy de moda el Lumion Que es un tema que que no, pues, no, no no se ha trabajado en el canal pero... pero Lumion es una herramienta muy buena que es, vale la pena que la prueben y, y saquen sus propias conclusiones, ¿no? ese, es el, ese es el reto bueno, sin nada más que decir, es, esto ya se puede empezar aquí a iniciar lo que es el trabajo con el proyecto básicamente se puede dividir así en partes, como yo lo he trabajado así en varios videos que he hecho ahí lo he dividido como en partes acerca del trabajo de, de, de las plantas y los muros o sea, yo lo hago a nivel de estructural, a nivel de o sea, a nivel de que el proyecto quede súper bien representado digamos, esta maqueta, esta es una maqueta que es muy, pues, no es la mejor, pero está bien hecha porque, digamos, muestra la parte de estructura la forma, o sea, da a entender lo que realmente Corbusier quiso hacer en estos proyectos que algunos, este digamos es la casa 3 pero hay otros que son las otras dos que están aparte, son otros dos proyectos que sí se construyeron, es este, este es uno que está acá, el que lo tengo aquí en Revit, y este, esta es la 3, entonces esta no, no se realizó, no se construyó, o, o no la he visto, pues no la he visto, la 2 la, la, la sí está construida y la 1, pero esta 3 no la he visto, igual eh, hay otros proyectos también, la Casa Domino, que es de las primeras que él proyectó, entonces, pues mmm, eh, son muy similares y los conceptos sirve mucho para estudiar estos conceptos de estructura y de forma y inclusive esta, esta barra, este hizo sí, que trae esta, bueno, dice no, esta elemento esta, esta cachuchita que le está saliendo aquí la losa eh, a Corbusier, pues no es algo que en corte pues se ve raro, se ve extraño. Oh, aquí no tengo el me falta importarle eh, ahí el corte. Eh, pero, pues, igual son cosas que, nos van a, pues que se pueden explorar acerca de, de, de cómo se trabajó. Y, y esto, muy seguramente, va a quedar muy bien en, los, en, los, en la parte de los engines y eso que es lo que estoy trabajando. Y de eso va a ser el tema. Voy a hablar de, de todo, pero, pues, igual se va, se va a trabajar así. O sea, se va a trabajar de esa manera. O sea. Se va, se va a ir uniendo pues cada, cada cerca de los videos y pero digamos este esta parte de lo que estoy implementando ahora es con este tipo de ayudas de 2d que me parece más fácil y se deja aparte, aparte se deja un registro pues aquí en powerpoint pues se deja ya escrito y se deja eh, se deja que se deja algo que quede fijo y pues una ayuda para, para mí y para, pues para todo el mundo, porque digamos todo lo que haga pues gratis, pues, o gratis, sí, o por ayudar o por estar aquí, digamos, en YouTube, eh, pues sirve para tener esa esa esos elementos gráficos ahí que nos van a ayudar para, para explicar, digamos, todo lo que uno quiera, bueno, que igual aquí no se puede hacer, aquí se pueden hacer formas y esto, pero no se puede hacer, digamos, lo que uno quisiera como un Sketchbook Pro o... Eh, anotar pues anotaciones, estilo una clase pues ya totalmente personalizada que pues no sé si llegue hasta ese punto porque pues no sé si llegas allá pero porque igual todo depende de la aceptación también y eso es lo que también se busca porque igual esto se hace es para compartir y si la gente pues no ve los videos pues no, pues no hay ningún sentido para seguir haciéndolo no entonces porque si no se está, si no está sirviendo pues a mí me sirve a mí sí me sirve porque yo estoy retroalimentando mi propio trabajo, pero si no le está sirviendo a nadie más, pues paro de subirlo porque pues, no tiene ningún sentido hacer algo que no le va a servir a nadie o que no lo están viendo, pues si no hay aceptación no, pues no, sí, no sé, no vale la pena, solo lo haría pues para mí como en presentaciones y, y como en presentaciones personales, pues de mis proyectos. Que bueno, estos son proyectos de Corbusier, ¿no? Pero pero de mis proyectos en Revit y mis, y mis alcances acerca de, de todo este tema, no pues entonces listo, eso es, ya me, y eso es el que, lo que se quiere trabajar y, y listo. Entonces esperamos que, que les guste y, que y, y, y sobre todo, la parte, no tanto es que les guste, sino, sino que haya esa comunicación y se pueda generar ese lazo entre ustedes y mí y mi yo para que se pueda, como, empezar a, a utilizar la retroalimentación de, de YouTube, que es lo que lo único que yo le veo bueno a YouTube, bueno, de lo, de lo más que le veo bueno, es eso, de la retroalimentación en mi conocimiento, y pues que es gratis. Entonces, eso por eso yo también lo estoy haciendo gratis, sin cobrar nada a nadie, pues, eh, por el tema ese, porque pues la del open source y por generar cosas libres que no tengan eh, ninguna restricción. En cuanto a que toque pagar o, o seguir procesos así largos como digamos plataformas que están ahorita como Udemy, como... Bueno, hay muchísimas, hay que son cursos que toca pagar, que, que aparte toca llenar formularios, hacer o sea, un poco de cosas que... Pues si uno tiene el dinero pues los puede adquirir, pero son recursos la general... Bueno, no sé si los de Udemy, pero pues hay muchos recursos en internet que son malos y pues... No sé, ahí que eso ya depende mucho de cada uno. Y sobre todo, vuelvo y digo lo que dije al principio, la constancia del trabajo que se, que se le quiera, pues hasta donde se quiera llegar, y para la gente que está aprendiendo, porque es que eso es... Yo creo que hay más aceptación lógico en la gente que ya tiene más experiencia y sabe, eh, pues no tiene tanto problema porque ya uno ya sabe. Pero cuando estás aprendiendo, ya la cosa es diferente. Y pues eh, sobre todo... Eh, la, a la velocidad que se vaya aprendiendo solo depende de cada uno para poder eh, seguir como sorteando ciertas sorteando todo lo que se quiere para poder generar este tipo de proyectos y sobre todo también bueno ahí ya, ahí ya lo que se va a mirar es después eh, en la parte de que esto se empiece a ver bien porque esto aquí no se ve bien o sea esto aquí esto aquí a pesar de que es un proyecto que tiene un diseño bueno pues eh, es un diseño bien hecho eh, pero de todas maneras la representación gráfica entonces pues, no es la mejor y tampoco pues no, no, sí, no, no, esto en comparación pues ahí sí le ponemos las sombras, proyecto mejora pero pues en realidad esto no es, pues para mí esto no es nada, o sea digamos no, no es algo que uno, por lo que uno diga, uy, eh, es un trabajo excesivo, no entonces quiero decir con eso es que que muchas veces pasa es que, que pues se dejan llevar por la parte del render, por la parte de cómo se ve una visualización 3D, o cómo se ve un corte, entonces eh, pues se dejan llevar mucho por eso, sobre todo los que están iniciando. Y algunos, algunos usuarios nivel medio y nivel intermedio eh, son los que están trabajando de esa manera, y, y se dejan llevar mucho por eso, por la imagen, por el render, por estos, por estos cortes, pero si uno va a mirar, pues el proyecto no tiene ningún contenido, ¿no? Este proyecto sí, porque, repito, este proyecto sí lo tiene porque es un proyecto que es, está bien hecho, que lo hizo un arquitecto muy famoso y un arquitecto muy bueno. Pero cuando hacen esos proyectos que son así un muro y esto y una puerta y aquí un baño, ese tipo de proyectos, eh, yo digo que pues está bien, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero pues igual... Eh, lo que quiero decir es con eso que, que de pronto se está perdiendo un poco el hilo de lo que realmente se quiere lograr o, o se está perdiendo un poco el hilo de, de lo que realmente es la arquitectura y, y los arquitectos que somos nosotros pues son los que nos encargamos de hacer que eso cambie entonces por eso hago estos videos, por eso hago estas cosas porque a mí sí me interesa que, que la arquitectura no sea eso que estoy diciendo ¿sí? no sea ese esos cuatro muros y una puerta o sea esto y una puerta aquí y se, pues eso no, sí y se venda como algo que está bien que es correcto entonces a eso es, a eso es lo que voy entonces porque a mí se me interesa porque yo soy arquitecto y porque sí me interesa pues la parte de, de, de la arquitectura entonces el cuid del asunto es ese el cuid del asunto es ese y listo entonces lo que se, eso es lo que se va a generar en este tipo de proyectos y listo, bueno, es, hasta ahí sería la primera parte. Mm, esperamos que, que, que, que les guste, ¿eh? Eh, y listo, gracias.